a todos los seguidores de Ataque Directo Tercera Edición. Estamos en un nuevo capítulo con fecha 25 de agosto del año 2021 cuando son las 19 y 11 minutos. Tenemos todas las novedades de este campeonato de Tercera División A 2021 que comenzó el fin de semana recién pasado, así que tenemos muchas novedades. Tenemos los resultados, el análisis y como es una sana tradición, sana costumbre, me encuentro con Nicolás Valenzuela a mi lado. Nico, ¿cómo está usted? Buenas tardes, profesor. Y a la gente que nos está sintonizando ya, eh, contento, feliz, por fin comenzó el campeonato de tercera A, eh, estuvimos viendo por ahí un par de partidos, no se pudieron ver todos los partidos porque lamentablemente muchos partidos eh, topaban en cuanto al tema horario, pero aquí estamos, hoy estamos con un regalo que me hicieron para Navidad los amigos de la banda del vino, recordando que este fin de semana debutan frente a Ovalle. Y recordando también que se viene el 18, así como el regalo de la banda. Sí, de hecho, vamos a fiscalizar adentro la, la sustancia que tiene el limón, sí. Y bueno, ya hubo un spoiler, ya lo vieron, ya lo escucharon. Y tenemos nuevamente en el estudio de regreso a José Ángel, el poeta del relato. ¿Cómo está usted? Tanto tiempo. Sí, mucho, mucho tiempo que no venía de estudio. Buenas tardes a todos acá, Leoncito, a ustedes, muchachos, a la gente que ya está en, en sintonía. Como siempre, un gusto estar a través de Ataque Directo en tu zona X. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales. Sí, lo voy a hacer igual aunque esté en estudio. Eh, recuerden que estamos en Facebook como eh, Ataque Directo FM, mientras que en Instagram nos encuentras como Ataque Directo Radio, mientras que en Twitter, guión bajo Ataque Directo, en qué otro lugar se los mencionaba, tu zona X, donde nos encuentran en todas las redes sociales como tu zona X. X contento, lamentablemente pude ver un partido por zona, pero bien analizado así que tengo hartas cositas que desmenuzar respecto a los partidos que se dieron eh, Bueno, eh, ver un partido por zona es vale un buen promedio un muy buen promedio eh, saludar a León también que está en los radios controles y a Gonzalo que va camino a su casa, esperemos que no le toque el taco porque andar en un taco es bastante complicado León, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias aunque me dicen que eh, tener un taco es delicioso Depende del taco Depende del taco Sí, ya. gracias Sí, sí pues, pues, a, a Calera no le gustó para nada ¡Oh! Sí, ojo, pinchó Calera <risa> tenemos Pero eso es, como, como dijo Clavito Godoy La historia del... del... Cancelen a Poeta sí, 2021 Como, como dijo eh, Clavito Godoy La historia del loro eh, Esto no es nuestra jurisdicción es la, nuestra, la nuestra es tercera división Ah, y tenemos los resultados ya de la primera fecha Comenzó el campeonato Y nos vamos al grupo norte ¿De dónde? Eh, debutó Municipal Mejillones con Bruja de Salamanca. Fue triunfo. Que trató por ahí de, de, de conllevar el partido. Eh, sacó un buen resultado. Eh, por ahí creo que no se puede analizar mucho más allá de fútbol. Porque es un primer partido en el cual eh, se vio mucho, mucho roce. Eh, pero creo que es un... Sino que también esto se vio un poco mermado por el trabajo defensivo de un Bruja de Salamanca Que es muy sólido en el juego aéreo sí. Eso me llamó mucho la atención, sobre todo en el defensivo Los dos pilares centrales, pero unas máquinas para sacar balones uh -huh. Si bien es cierto, pueden tener algunos ripios, sobre todo en el sector defensivo del lateral izquierdo Porque se lo llevaron varias veces En el derecho no tanto, pero cuando pasaron hicieron daño La verdad es que el fuerte de Salamanca se notó en este partido que fue el juego aéreo defensivo, pero insisto, Mejillones planteó un muy buen partido no cuidando los resultados, sino que más bien distribuyendo el juego y esperando los forados defensivos que le podría entregar Salamanca y que al final le terminó conllevando a tener un 3 0, o sea, perdón a llevarse los tres puntos Sí, eh, Bueno, es muy importante también recalcar el tema de que es cuidar el resultado y lo otro es mantener, distribuir el asunto, que hay dos tipos o sea, uno puede, digamos, cruzar el bus sí. y el otro, eh, <risa> protegerse a través del, del balón, dígame De hecho, tengo una acotación, yo vi este partido Ah, ya, ¿y ¿qué? cuál es su opinión? Eh, mi opinión, eh, me pareció, eh, complementando un poco la opinión del poeta, eh, me llamó la atención que le ganaran por juego aéreo porque el gol fue de cabezazo entonces, es como, oye le están ganando en su propio terreno y otra cuestión muy importante eh, igual bastante chuleta sí, en el partido, hubieron sí, bastante chuletas. Es, es lo que conversábamos, que el partido fue muy friccionado por ahí también una cancha que es pasto sintético por ahí también mm, yo creo que a Brujas sí. de Salamanca le, le jugó en contra, que está acostumbrado a jugar en un, en un césped eh, natural pero bueno, también era una salida bastante lejana que, que por ahí eh, eh, puede estar presupuestada una, una derrota en esa cancha Sí, sí es, también es importante recalcar que al ser primer partido Siempre van a estar los equipos un tanto más, digamos, aceitando a la máquina Que claro. eso es lo, lo que se ve Y bueno, también eh, no, obviamente, nunca dejar de lado el, el tema de la, de la tácticas fijas, Que se llama, que muchos lo consideran incluso el quinto momento del juego Otros claro, no tanto, sí. pero le pueden dar, eh, cada quien le dará una importancia Pero te, definitivamente eso te puede marcar partido O sea, yo me recuerdo la eliminación de Chile con Brasil en Sudáfrica y fueron ah, dos goles de cabeza o tres. Sí. Dos goles de cabeza fueron esa vez. Entonces muy importante que los equipos puedan trabajar, porque en este caso, eh, Municipal Mejillones tenía una defensa en contra muy, muy, digamos, muy, muy bien marcada, muy bien parada, que costaba permeable. Eh, Igual ese, hubieran llegado al sí, arco, entonces, Obviamente, obviamente, hay que pero si, eso. en las defensas cuando están muy, muy, digamos, no son tan permeables, el juego aéreo nunca es una, es una mala alternativa. Le... Exacto, lo, lo que extrañé fue el más el remate a distancia en todos los partidos que vi. Eso es un mal, y yo creo que es un mal endémico de Chile, mm. del fútbol chileno en general. Se ve muy, muy, muy poco remate de lejos. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Abro el debate para los que quienes están viendo el programa puedan eh, responder esa pregunta. ¿Qué piensan si es el remate, okay, eh, para por abajo, Facebook Live, abajo? ¿Es el, el remate no, a distancia no, no, una carencia no, histórica? No abajo en la mesa, abajo en la pantalla, por <ríe> Sí. ¿Es, es, es la, el remate de distancia una carencia que tiene el fútbol chileno? ¿Será o no será? Sí, yo creo que también eh, eso también va en base a que nos acostumbramos al buen toque de balón, a todo eso, de querer llegar al área tocando y muchas veces no se puede y la variante fuera del área es una, variar, una variante que se debe ocupar, pero como usted dice, profe, eh, lamentablemente eh, el fútbol chileno en sí no está acostumbrado a, al remate de media distancia. Sí, Tiene harta, harta, digamos, harta, digamos, harto beneficio el remate de distancia Porque al rematar de distancia Tú obligas a que el equipo rival salga Porque tienen que salir a, a bloquear el tiro Entonces puedes hacer una jugada en la zona 14 Que dicen los ingleses eh, También digamos que Puedes terminar la jugada Porque si la pierdes en una zona riesgosa Te van a pillar en contra ti. Entonces ahí, ahí puedes sacar un corner. Sí si al final prácticamente tiene todas las de ganar, porque lo sí. más probable es que el arquero es muy difícil que atenace el balón y lo puede dejar suelto. Claro. Con encima con, con tu propio equipo yendo en dirección al arco y el rival yendo de espaldas prácticamente a la portería, prácticamente está el chancho tirado. Sí, pues entonces es un beneficio que. De, bueno, habría que empezar a hacer el estudio, pero yo creo que ya esto es un, digamos una dinámica que se viene, al menos yo la, la vengo percatando hace 15 años. Eh, me llama la atención eso y veamos qué nos comentan acá en las redes sociales respecto a si es un mal, digamos, de a nivel general en el fútbol chileno remate a distancia e, también el segundo partido y último de este grupo norte recordemos que tiene cinco participantes a diferencia de los demás grupos que son seis fue e, la victoria a domicilio de Provincial Valle a Deportes mm -hmm. Vallenar fue un 3 a 0 ¿Qué, ¿Cómo vieron este partido? ¿Cómo que es es sorpresa? ¿Es algo que se espera? ¿Cómo lo ven dentro de la de las planificaciones, Nicolás? Bueno, eh, el partido en sí no pudimos verlo, pero bueno, eh, se mantiene la, la tónica que es un provincial Obay que, que el año pasado también fue uno, un equipo que prometía, eh, creo que me parece que está el profe Ricardo Rojas todavía, creo que eh, se quiere afianzar este año ya, llegó el año pasado eh, ante un Vallenar que, que se armó en los últimos minutos, y eh, ratificó su, su, su, su participación en el torneo pero como decía eh, creo que eh, uno de los grandes equipos de este grupo es Provincial Ovalle que, que creo que es uno de los candidatos del grupo a, a avanzar José Ángel a ver, por, por mi parte, bueno, tampoco pude ver este, este compromiso, pero sí eh, ratifica un poco el, el tema de, de cuánto tiempo llevas en la categoría. Ya lo decía Nicolás, se va a llenarse, se armó prácticamente sobre la marcha, prácticamente al último. Entonces te, te ratifica el momento de un trabajo que ya viene haciendo la escuadra a Dubai. No, Yo creo que no, tal vez no hay mayor ciencia. Lo que sí me llama un poco la atención es lo expresivo del marcador. No esperaba un 3 a 0, tal vez un 2 a 1, 2 a 0, pero no que fuera la misma cantidad de goles que los puntos que consiguieron entonces es ahí un poquito tal vez tirón de orejas para un Vallenar que tiene que seguir trabajando, obviamente y uno Valle que se sigue encaramando una vez más como uno de los favoritos y esperemos que como también decía Nicolás eh, no se vaya desinflando sobre la marcha Claro, digamos que son es de un máximo de, son cuatro por dos son ocho partidos de un máximo de 24 puntos ya eh, digamos Vallenar si quiere optar a algo ya tiene que ir a buscar eh, 21 y muchos de esos van a ser de visita, entonces ya digamos que es una derrota muy complicada para el, para el cuadro de Vallenar. Eh, ¿Qué te puedo decir? Eh, creo que, como habíamos dicho, el, el hecho de sumar de locales es lo primordial en estos campeonatos que son tan cortos uh -huh. y más que el último de cada grupo eh, desciende, entonces por ahí se complica la cosa. Claro, mira y considera ese factor que al ser menos equipo, eh, eh, digamos es eh, más mata-mata el sí, asunto. Sí, el factor de riesgo más alto. Sí. Pero, pero ojo que va a llenar en torneos anteriores de tercera división, era maturo de forastero que de local. Ah, ya. Así que puede traer todavía esa tónica, independiente que sea un, un equipo prácticamente nuevo. Consideremos también que van a descansar eh, una fecha por medio, o sea, Exacto. va a haber un equipo que descanse, entonces va, va a estar bien, bien entretenido este grupo, yo creo, ¿no? Sí, debería. Sí, debería, debería. ¿A ¿Qué ha puesto usted? No me atrevería a apostar todavía. ¿No se atreve? No, todavía no. Nico, ¿se todavía atreve no. a apostar? O muy eh, pronto. Es que, bueno, hay que esperar lo que lo que proponga Quintero este fin de semana, pero eh, para mí uno de, de los más fuertes de este de este grupo es Ovalle, que creo que se basca, está un peldaño más arriba de los demás. Y como digo, hay que esperar lo que, lo que puede hacer Quintero este fin de semana para... Para ir a poner fichas. Sí, recordar que Quintero Unido quedó libre en esta fecha, no tuvo rival porque este es un grupo impar con eh, cinco participantes, así que Quintero sin hacer nada va tercero en su grupo, Imagínense Claro. Con cero y cero. Sí, empezó, bien, ¿no? empezó bien, Empezó bien, claro, empezó bien, así que. No, no, no pero, pero igual eh, independiente de, de eso, eh, lo bueno es que la, la brecha que se dio en, en la fecha también lo ayuda sí. porque tiene un, un rival que ya tiene menos tres o sea incluso cayendo por uno a 0 uh -huh. no va a quedar último exacto eh. siempre y siempre cuando oh, eh, vuelva a perder el payaso claro. por supuesto claro. pero hay que considerar también el tema de la fecha libre o sea son todavía son muchos factores a considerar uh -huh. o sea en el fondo en este momento lo mejor que le pudo haber pasado a Quintero es que uno de sus rivales cayera expresivamente sí, en el marcador. Sí, sí. Uh -huh. sí. Y que hay también una... Porque en esto, por ejemplo, en el torneo de primera división también hay un equipo libre por fecha. Entonces siempre eh, se prefiere, al menos... Creo yo que el que quede primero libre, siempre el, el que tiene más favores más sí. fa, Está más favorecido porque siempre tiene un partido menos. Siempre está ahí con, con esa... Ah, ya si, si lo gano, llego. Sí. Si lo gano, llego. Entonces, por ejemplo, si eh, el equipo que quede último, está libre en la última fecha va a terminar su participación y puedes tener estar ahí con el empate ah, o que dependa va, de, de otros resultados. Siete calculadoras. Claro, entonces <risa> no, los nervios no aguantan. En cambio, si tú juegas, tienes el primero libre ya puedes, digamos, jugar con eso. No y aparte de cara al comienzo del torneo te da más, más tiempo para trabajar. También. Te, te permite analizar, mejor al rival porque ya los viste. Exacto. También. Buen, gran, gran, gran ventaja esa que tiene Quintero. Esperemos que la sepan utilizar bien. Un saludo para la banda El Vino que está ahí presente en nuestra mesa de día miércoles. Ahí vemos las ustedes al menos bebía sí no sé si tendrá sí, el agregado sí, sí. no ah oh, bueno no, no sé no al menos hasta acá no llega el olor a no. siempre es sí sí no hay cómo se llama el, ese el, el licor de ave claro licor de ave no pero hay un tiburón así. ah eh, no debe no debe ir. Ir, no ya, licor de tiburón mira no pero está eh, viendo ya pasando un tema los que no los, los, los que no los ven en la casa el, el logo de la banda del vino es bastante bonito un tiburón con bíceps ahí Sí, me, me recuerda a Street Sharks claro. Voy a buscar el carnet después del programa Claro, <risa> después lo hago oh, bueno. sí. eh, Así que bueno, esto fue El digamos el, el análisis del, del Grupo Norte Que bien saben, tiene un participante menos Y eh, vamos con los Auspiciadores que hacen posible este programa Comienzo yo con New eh, LePrint, ya que puedes tener Los mejores accesorios, tazas, relojes Personalizados eh, Llaveros eh, y todo, eh, digamos, eh, marketing deportivo lo puedes tener y lo puedes adquirir en Nuble Print. Lleva tu pasión a todos lados. También tienes canilleras y, un, digamos, una variedad amplia de elementos que tú puedes tener personalizados, obviamente. ¿Dónde los puedes encontrar? En las redes sociales, en Instagram Nuble Print y al WhatsApp al más 569 2259 1523. Repito, en el Instagram eh, de Nubleprint es arroba nubleprint y el WhatsApp es más 569259-1523. de capitanes, tazas, llaveros, canilleras y un montón de eh, regalos personalizados los puedes encontrar en Nuble Print. Todavía estoy esperando mi regalo de cumpleaños. Ya, como van a ser todos juntos para hacer un regalo mural gigante. Me imagino. Sí, esperemos. De palestino, Esperemos. Sin la foto del Coto por favor. Bueno, a mí me toca hablar, por supuesto, de nuestro amigo Josman, que todavía está haciendo domicilio, pero a quien pueden contactar en Instagram como de-jos-barber-chop o mejor. Al a su número de WhatsApp, el cual lamentablemente no está en pantalla, así que me jodieron toda la, la promoción, pero eh, para que estén con, el, con el mejor estilo se lo iba a preguntar a usted, profe. ¿no? Pero no, ya no lo, no lo tenemos. Sí, bueno. Bueno, bueno, bueno, en cualquier momento. Nos faltó le, cancha. Sí, no, no, nos faltó cancha. El leoncito me dijo que tenía todo listo. Ahora voy a tener que improvisar. Bueno, pero para que tengan el, el, uh. el mejor estilo, vayan con nuestro amigo Josman de, de Barber Shop, a quien pueden, insisto ubicar en su instagram como de guión barber bajo chop o preguntarle a través de la misma <ríe> social, cuándo estará pronto en merced 839 local 100 en la galería plaza de armas a ver si puedo encontrar el teléfono no no no lo, no, te, no no no no no no no no no no no no no no no no no tenía acá el torpedo y no estaba no estaba mira pueden hacer algo pueden llamar mandar un whatsapp a zona x claro. y que ahí lo deriven le manden exacto. el contacto dice necesito el contacto de joshman barber shop por favor porque voy a hacerme un, un corte de pelo con degradado exacto o oh, a ver de, de... última opción sí sí, sí última, última, última última opción contáctenlo al whatsapp más 569 41 44 14, 37 Lo dije sí. demasiado rápido, Perdones para que no nos atrasemos con la pauta. Más 569 41 44 14, 37 para que estén con el mejor estilo junto a nuestro amigo Josman de, de Barber Shop. Mira, el poeta salió como Elías Figueroa, como Beckenbauer jugando. Mira, mira, de central así. Sí, le tiraron un melón y la arregló. Eh, bueno. Eh, continuamos porque el ejercicio no solo cambia tu cuerpo, cambia tu mente y tu actitud Y con ABDX profesional, además entrenas con el mejor de los estilos Camisetas eh, deportivas de alta gama, eh, con muy buenos diseños También puedes eh, digamos adquirir tu equipo para tu equipo de futbolito, de tu liga de los domingos También puedes adquirir tu eh, indumentaria deportiva para tu plantel de fútbol Como lo hizo Yamilé comida árabe que muy, también era muy similar al de Palestino, poetita. Pues, así que eh, sí, le trae... Somos, somos Le trae muy buena imagen, así que eh, no se olvide, digamos, encontrarlos en sus redes sociales, arroba abdx-profesional, repito, en el Instagram, arroba abdx-profesional, y el WhatsApp, más 56951959290. Lo dije muy rápido, lo voy a repetir más lento, sí, más 56 951 90 Para hacer tus cotizaciones, ver posibles diseños O también simplemente adquirir tu ropa indumentaria deportiva De alta gama para entrenar en tu casa No se olvide ABDX Profesional Porque con ABDX puedes tener excusas o resultados No ambos, no, no, no Y bueno, continuamos con, con nuestro en, el, el análisis, análisis completo global de eh, la tercera edición, A y bajamos geográficamente, nos vamos centralizando en este, digamos, Chile que busca descentralizarse. Ahora nosotros nos centralizamos. Exacto. Eh, ah, Nico, perdón, las redes sociales. Sí, los voy a bueno. eh, a propósito, ¿qué pasó con Palestina hoy día por nuevamente? Porque a caer. Sí, pues, la cos, cosas, cosas que pasan bueno. Lament, Lamentablemente, pero ya nos vamos a recuperar. Ya, vamos a recuperar. Ya, que... ya, saca, ya sacamos al coto, así que de a poquito hay que empezar a modelar el juego de Patricio Graf sí y Basai no, no vuelve más no por mí que volviera ya pues sí sí no me, sobre todo me encantaba ese tema de perdón Nico me encantaba ese tema de que cuando se perdía hacía doble turno de trabajo ya. eso me encantaba ah, castigado lamentablemente el los jugadores no así que okay, el bueno. chiste se cuenta solo ah bueno sí hay, hay que saber leer entre líneas bueno yo tenía un profe que después de perder cada partido no hacía pagar mi abdominal así que era algo parecido. Me están dando muy buenas ideas, muchachos. Me están dando <risa> muy buenas, ¿no? No, no, me encanta el tema de los, doble, de los dobles turnos cuando se pierde. Sí. De verdad, sí. Bueno, vamos con los comentarios. Vladimir eh, Díaz Tape que coloca. Que vuelva Gonzalo a los controles. Bueno, decirte que Gonzalo está con mucha pega, está a full trabajo ahí en el Lautaro de buena así que. Y tenemos, y tenemos a León tenemos también, a León que está haciendo un maestro. trabajo extraordinario. Sí, sí. Tenemos a Kimba, ¿qué le pasa? Sí, ¿En los que no se le olvide que soy palestino. <risa> entrenador Víctor Toledo, mandarle un saludo ahí al profe que coloca, saludos muchachos muchas sorpresas en tercera división en los resultados, sí, es verdad que hubieron sí, bastante harta sorpresa. sorpresas saludos profe Víctor Sí, sí saludos. Bueno, Judith Díaz que coloca, desde San Miguel con mucho frío oh, le mando un caluroso abrazo Esa, ella es mi madre desde de la comuna de, de San, San Miguel ¿en serio? Oh, San Miguel <risas> Sí, eh, un saludo para ella que ve todos los, los programas junto oh, a mi novia también mira. que más ratito va a estar ahí ya, ya lo visualizo ya. Vecina. <risa> bueno. El profe Víctor nos dice, en Chile muy pocos jugadores le pegan de fuera por diferentes factores, muchas veces por cosas que vienen desde el CT. Eh, claro. mira, ahí está la pregunta del día que está respondiendo muy bien eh, un colega Víctor, así que si lo dice es porque sabe. Bueno, y como nos adelantaba aquí el profe, Sol Tobar dice, saludos a todos en el panel, éxito y como siempre saludos especiales al profesor Manuel Sánchez, el mejor. Además, y cada día más guapo. Ay, ay, Le ay, hace gracias. bastante bien el amor, oiga. Gracias, gracias. Ah, bueno. A mi madre y a mi novia también, saludos para ellas que están viendo el programa. Y usted también está más guapa sola, así que. Ahí después, después nos vemos más ratito. Me da su WhatsApp, ¿ya? <risa> eh, no hay más comentarios. comentarios por el momento? <risa> ya. Eh, entonces, es? ahora nos centralizamos nuevamente en, la, en esta tercera A. Con un resultado que eh, digamos lo pudimos analizar en la previa la semana pasada con el profesor Luis Pérez y con José Tomás Arancibia fue el triunfo a domicilio de Trasandino de los Andes por dos goles a cero a Real San Joaquín Nico Sí, bueno, como lo dijimos eh, fuimos, fuimos Cábala eh, ganó Trasandino y marcó José Tomás eh, bueno, que, que importante como decíamos, eh, ganar de visita sumar tres puntos, ah, bueno, y obtener un 2 a 0, que pensé, no se marquen pensé que, sí que es importante la venir de ataque directo Ah, ta, también, por supuesto, también, sí, también. por eso viene esto sí. y tí. bueno, eh, el Gracias. análisis no se puede hacer mucho análisis porque en realidad a esta hora hubo dos partidos simultáneos, estuvimos viendo por ahí el de Rancagua Sur con, con Municipal Santiago eh, pero pero bueno, por lo que vimos ahí en el compacto eh las salidas del arquero de Real San Joaquín lamentablemente no, no fueron las adecuadas, pero bueno eh, ¿qué se puede decir? Eh, buen triunfo para Trasandino, que se también se candidatea como uno de los fuertes del grupo y, y bueno eh, juega este, este día viernes ahora con Municipal La Pintar. Sí, Exacto. José Ángel González. A ver, bueno, ya lo, ya lo decía Nicolás, el tema de que Trasandino ya se empieza a candidatear con con este resultado y también ratifica el trabajo que nos comentaban en el mismo programa anterior tanto el Luis Pérez José Tomás José Tomás lo que nos comentaban los, los dos en el, en el programa y también la convicción que, que mostraban a, a ratos de que este año sí tenía que ser independiente de que el profe fue un poco más cauto al respecto cuando, cuando se le preguntó pero en cierta forma uno cuando hace cierto tipo de preguntas uno nota en la mirada las convicciones que tienen algunos y me parece que se notaba que eran más un poco palabras de buena crianza para no tal vez espantar un poco a los rivales o tal vez para no sonar muy soberbio pero siento que el equipo como tal siente que este es el momento de volver al profesionalismo lamentable por un rival que ya tiene vasta experiencia en la categoría que lamentablemente han dado un poco a los tumbos durante estas últimas temporadas pero se mantiene y a ver qué, qué le puede deparar en la, en la próxima jornada Es cierto, le toca una vez más de visita Le toca día viernes, o sea, le toca muy encima Y vamos a ver también lo que puede proponer La Pintana en este en este duelo Considerando que ahora va a ser el pasto natural A diferencia claro. de que San Joaquín en sintético Claro, sí eh, Bueno, y por ahí también Creo que la, eh, la Lo que pudo rescatar el Basti cuando estuvo ahí en Transcendino No les pudo servir para ese al profe eh, A su padre ahí Para que le llevara alguna. ¿Algunas claves para, para enfrentar este partido lamentablemente? Sí, eh, bueno, eh, también esto, Real San Joaquín contra Sandino, digamos, es un, es un partido, digamos, no, no quiero decir clásico, pero es un partido de equipos importantes de la, de la categoría, de equipos con trayectoria en la categoría, históricos que también de la categoría, entonces, claro, eh, Real San Joaquín, digamos, que parte con el... De, mal, o sea no parte de la mejor forma, eso ya del pie izquierdo, pie derecho ya, y es, que si es, si es zurdo se puede sentir mal y si es diestro mejor evitar problemas, después nos funan. Claro, entonces y cancelen, pero, a que ir que 2021. Claro, pues. Claro, entonces eh, parte mal, Ralph San Joaquín si bien digamos fueron un, un, digamos eh, unas salidas no muy prolijas del arquero, tampoco es que matarlo porque también hay que ver el, el claro, funcionamiento completo. Por eso decía que lo que poco que pudimos ver. Claro, eh, porque arquero. generalmente lo conversaba con un colega en la mañana que eh, para los goles generalmente se, se le se castiga o se reta al que aparece en la foto digamos, o que está habilitando o el arquero si salió mal, pero es una seguidilla de errores que al menos en un gol influyen 8 o 9 jugadores que, que no hicieron las cosas bien entonces digamos es una bola de nieve que se agranda y termina siendo gol, entonces quizás eh, sea muy injusto eh, apuntar netamente al arquero, siendo digamos, viendo el tema de, de lo que puede haber sido en realidad, porque también influye alto, por eso, por eso es un equipo pero sí, digamos que fueron un tanto Más más que desprolijas Fueron ansiosas Y eso es un tema netamente que tiene que trabajar El cuerpo técnico de poder bajarle un poquito El nivel de que no sea tan apresurado Que respire antes de salir Porque le costaron dos goles Y por la parte de trasandino Bueno, hemos visto la preparación completa De hecho, dos días después del partido con Real Sanjaui cara Karajastri eh, con Real San Joaquín eh, juegan con Colo Coro, con el primer equipo. Uh -huh. el, eh, lamentablemente el resultado fue en contra, pero ya eso quiere decir que una, hay una preparación buena, que siguen buscando la, las mejores opciones, siguen buscando las alternativas para poder seguir sumando. Y como decían ustedes, claro, o sea, eh, Trasandino yo creo que solo va a empezar a demostrar. Hay que darle tiempo. Exacto. ¿Sí? De, de poquito va a ser solamente trabajo. Y vamos también uh -huh. a ver cómo le sienta la zona centro. Claro Porque son claro. rivales nuevos, canchas nuevas, entre comillas, claro. no tan habituales Entonces quizás puede ser más beneficioso el tema de los desplazamientos Que perjudicial el tema que Transandino esté en la zona centro Así que un saludo para toda la gente de Los Ángeles También para mi hermana que vive allá Que está, probablemente esté trabajando hasta hora, Así que le mando un beso muy grande Y vamos al otro partido de la zona Que fue Rancagua Sur contra Municipal Santiago Que fue empate sin goles, tablas eh, sí, bueno, como lo conversábamos la interna con Manita, creo que es un equipo que, eh, mm, o sea, es un partido que no tiene mucho por ahí lectura limpia, porque la expulsión del arquero de, de, de Rancagua Sur a los entre los 10, 15 minutos, a, a creo los, que... A los 11 minutos. A los 11 minutos. Eh, desvirtúa todo el partido. Creo que si tú le decías, por ejemplo, a Municipal Santiago antes de ir allá, que si firmaba el empate, yo creo que... Eh, lo podía firmar, pero como se dio el trámite del partido, creo que les dejó un gustito amargo por, porque jugaron prácticamente todo el partido con un jugador más y no pudieron traerse una victoria de talla. Uh -huh. Sí, sí a ver, eh, eh, bueno, Por mi parte bueno de los tres partidos que vi, fueron los tres que impusieron sus condiciones en condición de local, y ahora independiente de que el resultado haya sido 0 a 0 ya lo decía Nicolás, eh, fue un equipo que jugó prácticamente todo el partido con uno menos Sí, tuvo por ahí un par de, un par de detallitos Dejando fuera totalmente la, el tema de la, de la expulsión, pero fue un equipo que se supo ordenar, que supo plantearle sus términos, cerrarse bien y a pesar de ello, igual generarle peligro a un municipal Santiago que la verdad, en este momento, y si me pusiera a ver el partido hoy otra vez, la verdad es que si no me dicen que le expulsaron al arquero arquera yo no me hubiera dado cuenta, porque no se notó, y esa es la verdad fue un partido muy bien planteado a, a raíz de, de esta lamentable expulsión pero termina siendo al final un punto de oro por todas las condiciones que se habían dado Aparte, más encima había empezado a llover durante el trámite sí, del, del partido, o sea, tenía prácticamente todo en contra de Rancagua Sur para, para no quedarse al menos con un punto y lo termina rescatando y esto también eh, te hace ver al menos de cara a esta segunda fecha eh, cómo va a ser el dolor de los arqueros porque ahora va a tener que contar con el arquero suplente y seguramente proporcionar otra disposición técnica eh, en base a lo que también te pueda proporcionar ese arquero que seguramente puede tener características muy distintas al titular sí. uh -huh. claro eh, es, es importante el análisis que hace Poeta ya que eh, Rancaba sur tuvo que eh, reorganizarse en cuanto a, a la propuesta que tenía, el plan de juego que se llama muchas veces que se considera hasta el detalle más mínimo del duelo, el del uno contra uno, cómo va a cubrir, cómo va a presionar, y que te saquen un jugador que se te lesione uno, eh, digamos. Sobre todo el arquero. Y te cambia todo el panorama. Entonces, generalmente, en esos casos se sacrifica el delantero. Claro. Generalmente. Aquí se sacrificó el 10. El 10. Sí, diez. El diez, sí, mire, sí diez. que wow. generó muchas sí, críticas no en, mucha la crítica en los comentarios, sí, Mira. porque creo que era. Eh, right. Todos comentaban ahí que era el más talentoso y, y llamó mucho la atención que lo hayan sacado a él es decisión hay que estar ahí digamos exacto. hay que estar ahí hay que saber bien porque claro si dejaba el 10 quizás iba a perder por otro lado entonces dependiendo mucho de, de, del plan de juego que haya tenido o puede es... que sea para preservar también al 10 quién sabe es que es una especie de extinción el 10 exacto quedan claro. pocos 10 bueno uh -huh. eh, mandarle un saludo a Manita que nos dice que también otra cosa que generó bastante revuelo ahí eh, fue que eh, el inicio de la jugada, eh, el delantero el jugador estaba en posición de adelante. Ah, no, sí, sí, mm. de hecho la, la cámara de la transmisión estaba justo, prácticamente sí. en la línea y se notaba que estaba en posición bueno, fuera de juego. La, la jugada en sí era para expulsión, pero eh, antes sí, bueno, creo sí. que la jugada Exacto, estaba viciada está, porque. Debiese haber estado invalidado. Un saludo claro. para Manita. Manita no, Deportes. No, lamentablemente no hay bar todavía en la, en la categoría, esperemos que... No, había, un... había antes, pero era el Mesón. <risa> en el mes, Claro, de la, de la cúpula antigua, ¿no? Gracias. Claro. Sí, eh, y eso, como claro, como les comentaba, eh, también ahí nos puede dejar un digamos una lectura eh, adyacente de Municipal Santiago, que como no, no puedes, y es del minuto 13, de 11, perdón. No no no es una expulsión al minuto 80, que ya los equipos están más desgastados, sino que tuviste prácticamente un partido completo. Para, para imponer tus condiciones, para aprovechar al jugador de más, que eso es muy importante porque busca la superioridad numérica en ciertos espacios de la cancha, que tú, los puntos críticos, digamos, de cada equipo, que los puede aprovechar y potenciar. Y bueno, que eso se dio en otro partido de esta zona, pero no me quiero delatar con bueno, eso. Bueno, eh, sí, eh, mencioné que en este partido, bueno, eh, un muchacho que tuvimos eh, de invitado hace un par de semanas atrás, Camilo Olmedo, estuvo en la banca. Esperemos que los sí. próximos partidos ya pueda sumar minutos. Yo, yo creo que, que estuvo condicionado por la expulsión, que sí, no eh, Corre caminos. Sí. sí. También saludos sí que... para Camilo Olmedo. Claro, entonces eso, eh, para Municipal, Municipal Santiago, eh, si bien es un punto de oro en la, en la circunstancia, o es a punto valioso, porque como decía Nico, si la, antes el partido decían firmamos el empate, lo firman, probablemente, aunque uno no juega tampoco la nobleza de que todos los equipos tienen que salir a ganar, obviamente. Pero eh, si Municipal Santiago, con todas esas condiciones favorables que tuvo, no logró hacer un gol, eh, digamos que tiene, tiene que ponerse las pilas eh, tarea para la casa porque también se dio una situación muy bueno, estoy, voy a cruzar el charco en el partido de la Roma con la Fiorentina, pasa lo mismo expulsan al arquero de la Fiorentina más o menos el minuto 20 del primer tiempo y la Roma supo sí, aprovechar esa superioridad numérica obviamente está de local, es distinto a jugar de visita pero eh, son circunstancias que de repente hay que eh, utilizarla mejor, explotarla mejor para poder llevarse un resultado eh, positivo pero sin embargo la paridad de las tablas eh, lo determinó así, 0-0, un punto para cada uno y vamos al estadio municipal de Peñalolén porque la escuela de Macul eh, obtiene sus tres primeros puntos de la temporada tras vencer a la Pintana Unida por dos goles a uno le mando un saludo al profesor Franco Toledo, asistente técnico de Macul amigo mío, grande, felicitaciones por el triunfo Sí, fue un partido bastante emotivo hasta los últimos minutos por ahí eh, creo que a pesar de la derrota hay que ponerle mucho ojo a, a la Pintana unida Porque tiene un, med un medio campo eh, bastante de muy buen pie Creo que hasta antes de la expulsión eh, eh, el medio campo se lo habían ganado a Macul eh, Bueno, se pusieron en ventaja eh, tempranamente en la Pintana eh, me, me sorprendió, no lo había visto, a Gregory Aguilera que está en... En la Pintana Unida es eh, Sí, muy buen jugador, el ex Tricolor de, de Paine mm. Bueno, y Juventud Salvador antiguamente eh, Que por ahí con, con Poblete eh, Generaban mucho fútbol en el medio Bueno, y en el banco tenían a, al Pidulo Aiza Que entró en el segundo tiempo Pero eh, lamentablemente Todo el control que tenían del partido eh, Se les fue, por así decir, a las ruinas porque, Por la expulsión de, de Chiroque Catalán y por ahí el segundo tiempo ya eh, Macul eh, fue inteligente y como les decía eh, dejó que, que la Pintana se les viniera y los pilló de contra, eh, tiene bueno salieron los dos goles así en realidad, eh, tiene dos punteros muy rápidos eh, no recuerdo el, el nombre del, del muchacho que hizo el segundo gol pero bueno uno de los, de los pilares que tuvo el año pasado que fue eh, Marcelo Carita Ávila que marcó el primer gol, y bueno el otro, eh, creo que era apellido González, marcó el 2 eh, a 1, con el que eh, el cuadro de Macul da la sorpresa como decíamos, era la Cenicienta y, y parte haciéndose fuerte de local sí, a ver, bueno, por, por mi parte no, no pude ver este, este compromiso, pude leer bastantes comentarios al al respecto, y la verdad, si sí, todos coinciden con el tema de que el partido se vio condicionado un poco por el tema de la expulsión, claramente pero también coincido con lo que decía Nicolás, dos equipos a ponerle ojo, porque uno, la, la pintana lamentablemente venía de una, de una campaña Digámoslo con todas sus letras, horrible la, El año pasado Mientras que Escuela de Macul estaba como en este Rearmado, bueno, tuvimos de, de invitar a la, a, la, a la tía Lore A la tía Lore uh -huh. La tuvimos acá, fuimos cábalo otra vez No, que, uh -huh. no, no. Pero, Vengan, vengan, ya pero, me está sonando el teléfono pero, pero, pero, el, pero el punto es que También lo que decía Nicolás Aprovecha bien estos forados defensivos Que era lo que hablaba del partido de Mejillones Sí. El, bajo el control del, del resultado Y esto lo aprovecha mejor Sabiendo que la Pintana iba a tratar de abrochar un 2 a 0 Sabiendo que tenía un jugador menos O sea, trató de hacer Lo que a mí personalmente más me gusta en el fútbol O sea, el mejor ataque el mejor ataque Es una buena defensa, para mí Hay muchos que sí. coinciden plenamente con lo contrario Pero uh -huh. eso lamentablemente Le salió el tiro por la culata Termina significando tres puntos para, para Un mejor que también eh, las aspiraciones Puede que hayan sido un poco distintas si hubieran empezado también caídos derrotados eh, como local. Yo creo que el planteamiento de cara a lo que es esta fase de grupos hubiera sido totalmente distinta de cara a la fecha 2 hacia adelante. Entonces es un poco de oxígeno y a la vez también un poco de, de aire para la pintana de que no hicieron las cosas tan mal. Se vieron condicionados por, por una situación específica que hay que tratar de evitarlas por supuesto, en los partidos. Pero, pero también te hace pensar un poco de que, claro, ahora debutas de local. Claro, el problema es que Trasantino, que viene jugando, que viene jugando, que viene una victoria sólida. Y ojo, claro, porque si lo pierde... Eh, exacto, exacto, se complica mucho, entonces uh -huh. es un poco de oxígeno, pero más que nada también abrir un poquito los ojos de cómo podemos ir resolviendo las cosas y por qué no también analizar un poco, viendo la vereda de otro equipo que también jugó, que es Rancagua Sur, de cómo se fue reordenando en más a la expulsión. Entonces también hay muchas cosas a trabajar Pero siento que no es tan terrible Porque fue solamente un 2 a 1 Y insisto, se vio condicionado plenamente por la expulsión Y eso favorece con la diferencia de goles Exacto. Y sí, aparte bueno. derrotan a la Pintana Si nos ponemos a hablar del mismo partido Espero no mandarme un Mandela Pero si hablamos del mismo partido hace un par de años Muchos dirían, no, Pintana gana seguro En cambio ahora Escuela de Macul ha demostrado su esfuerzo Ha demostrado su trabajo Entonces, hey, hay que felicitarlo bueno, eh, resaltar en, en, en Macul que tiene varios estandartes que estuvieron en, en el ascenso, por ahí le, le dieron que algo valo, valorable que, Gerard, ¿qué? Que, que claro, o sea jugadores, mantener la base el tema, bueno, eh, los centrales Tomás Corales que por ahí anduvo un poco pasado de revoluciones, después lo tuvieron que sacar porque si no lo expulsaban eh, bueno, en el medio eh, Jacob Chamorro y, y uh -huh. Kevin Ortiz y bueno, como decía arriba, Marcelo Ávila, que, que son eh, jugadores que, que por ahí sobresalieron en el en el ascenso de Macul y, y, y en este partido lo demostraron y lo ratificaron en, ya en tercera. Sí, bueno, quiero ahí estoy viendo lo, los comentarios que le están llegando a Nico. Quiero mandarle un saludo a un exjugador de fútbol, eh, ídolo de Alianza Lima, ex seleccionado peruano, que está viendo el programa, Jorge Loverita Ramírez. Profesor, le mando un saludo a usted, ya que hemos estado... Eh, trabajando en conjunto harta en el último tiempo, hemos logrado hartas cosas, así que un abrazo para usted y, y bueno, eh, continu continuando con esto, eh, quiero atacar lo que decía eh, Nico respecto de los puntos críticos que hablábamos, o sea, vuelvo a los puntos críticos eh, porque lo hablábamos con Nico antes del programa, respecto del partido de Macul con La Pintana, que eh, el técnico Diego Castillo hace una muy buena lectura del, del partido, ¿por qué?, porque eh, el jugador que le expulsaron a la ventana jugaba por banda. Entonces eso hizo que el equipo tuviera la tendencia a centralizarse, por lo tanto iba a dejar espacios por las orillas. Y la orden fue, busquemos las orillas, el punto crítico que nos estaba dejando, en los cuales podemos sacar esa superioridad o podemos generar ese espacio. Entonces dijo, ya, eh, si nos vienen, a, nos vienen a buscar el 2-0, nos están, nos, nos están planteando el partido, obviamente si ya estando 11 contra 11 en, en la fase ofensiva, te genera una des desorganización que tienes que saber eh, apretarla muy bien si es que pierde el balón, porque si no va a quedar desorganizado imagínate con uno un menos eh, es algo mucho más complicado y fue muy bien explotado por el, por el cuadro de, de Magul, entonces claro, atacaron los puntos críticos, buscaron los espacios, tenían punteros rápidos, tenían todas las condiciones y eso es un eh, digamos un mérito del entrenador que pudo tuvo una buena lectura de juego, que es muy importante eso también, porque eh, se a la, a la ventaja que le dio el partido le sacó provecho, que no fue lo que pasó en el partido que mencionamos anteriormente sí. pero Ajá. tampoco pero ahí también hay que entrar a ponderar las condicionantes y un mo montón de factores, pero aquí a Bagul le resultó, y eso es lo, lo importante para sí. el cuadro de Santa Julia. Bueno, sí y, y cabe mencionar que juega nuevamente local eh, el día domingo, así que eh, si llega a sumar nuevamente eh, creo que ya sería un panorama magnífico para ellos, comenzar con dos triunfos de local, tendrían que solamente ir a buscar puntos de visita ahora Claro. sumar, Sí. Y dándole suma importancia que el que sale último desciende pues ese, sí, es el, ese es el sí, tema, sí, o sea, sí, tenéis que sacar la mayor cantidad de puntos, primero que todo para mantener la categoría y después quizás empezar a pensar en, en, en, en, en clasificar porque, digamos, o a sea, no hay grupo fácil acá, yo no veo ninguno. No, no, no ninguno, no veo, no veo ninguno. O sea, en lo absoluto. Esto es lo más cercano a la Champions que tenemos. Sí. Pero hablando muy en serio, con mucho respeto, de verdad. Sí. No. Porque, serio, porque todos los equipos son fuertes, todos los equipos vienen muy preparados y no se ve uno que esté muy, muy atrás. De hecho, claro, Macul era como que está un poquito más desvalido de este grupo, pero está demostrando con trabajo que no es así, que no es así. así un trabajo que, muy inteligente. Exacto, Lion. Exacto, Lion. Así que bueno, y aparte venga, sigan viniendo a Ataque Directo porque es la cábala. Si quieres <risas> sí, si quiere sí. ganar, venga a Ataque Directo. Y después de venir también se puede pasar a comprar un loto, un giro... Porque imán. 10% de comisión. Claro, porque el IFE ya sabemos que está, va, están ahí recortando la está cola. Así ahí no claro, así que no, no, hay, no sí. hay tema con eso, pero bueno. Eh, continuamos con los auspiciadores, los colaboradores que hacen posible este programa y aquí estoy, atrás mío, ahí. Poeta. Sí. Gracias Ah, poeta. no, que estoy esperando la gráfica, señor, <risa> estoy esperando la gráfica. <risa> ¿Y está ¿Cómo, con... ¿Cómo voy a hacer la promoción sin la gráfica? ¿Está ¿No? ¿Está, ¿Está, ¿Está? Hay, que hay que saludar a nuestros amigos de AQUA ANTU. ¿Cuánto? Está hablando como, como, sí, como, va, como va. Rodrigo Sepúlveda y hablando muy argentino, no, ¿no? Eh, quería recrear de, el chiste de la semana pasada. De AQUA -Antu. ANTU que, le recuerdo, tienen despacho gratis por todo Santiago, cada recarga tiene un valor de mil pesos,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 o si no, los puedes contactar más directamente al WhatsApp, más 569-45-55-67-40. Pero dije muy, muy rápido, no te preocupes, más 569-45-55-67-40. Estate siempre bien hidratado como nuestro amigo Fakir, nuestro Aquaman, con nuestros amigos de Aqua Antu, que sirve para el auspiciador siguiente, porque es la mezcla perfecta, ¿no, profe? Exactamente, productos complementarios desde la perspectiva comercial, y es que el vacío. Bazar Cafetero trae los mejores cafés para tu degustación Ya estamos en el comienzo de la tercera división Y hay muchos equipos que están soñando poco pero soñ eh, Durmiendo poco Pero soñando mucho Con el ascenso principalmente Así que con un buen café de Bazar Cafetero Puede digamos disfrutar eh, Todo este sabor que tiene Para poder cumplir sus sueños Sí, ¿Dónde lo puede encontrar? En... En el Instagram arroba, bazar, punto, cafetero O también puede cotizar y hacer su pedido directo al WhatsApp Al más 02. Repito Al más 4102. Eh, tenemos tostado suave Tostado medio Excelso Que ahora lo digo bien, siempre me confundo eh, También tiene chocolates Tiene cuadros de café de grano Así que no olvide hacer su petición y con ese tremendo modelo ahí Que estaba como con 100 kilos de, de más Pero da lo mismo eh, Disfrute su, su café Así que si sueña mucho Y duerme poco Tómese un cafecito Porque ahora que está haciendo frío Sirve mucho más Nico, ¿cómo están nuestra, nuestras redes sociales? Los contertulios de ataque directo ¿Qué, qué, ¿Cómo se comenta? Bueno, dale un saludo a Manita, a Manita Que nos decía por ahí Saludos desde Rengo eh. Eh, bueno, el profe Víctor que me, me corrige que claro el primer gol fue de, de González y el segundo gol fue de, de Caritávila. Bien, sí. eh, bueno, como usted también decía profe eh, Jorge Loverita Ramírez que coloca saludos y bendiciones a todos atentamente profesor Jorge Loverita mucho éxito. Eh, Marcelo Luciano Sánchez Muñoz que coloca saludos equipo. Gracias papito. Muchas gracias. Tiene todo el fanclub aquí el profe sí. Manu. <risa> <risa> eh, eh, el manita que nos dice el grupo Sur es el grupo de la muerte. De por ahí ahora vamos sí. a comentar eso. Para bueno. allá vamos, para allá vamos para allá vamos y mandarle un saludo a Fakir ahí que nos manda las manitos para arriba y la gotita de agua que ya que hablábamos de agua. Ajú. Exacto. Sí. Sí. Se, el, se el, todos los bidones nos dejó sin agua. El big, el, el big boss. Big big big boss. Sí. Eh, y bueno y como dice la canción del genio Jorge González tomamos un tren al sur y vamos a analizar el grupo que muchos consideran el grupo ni siquiera de la muerte el grupo apocalíptico el grupo ah, yeah. el grupo pandémico el grupo del armagedón el grupo, delta, el el grupo, grupo de, delta claro el grupo el grupo más complicado de la zona el grupo digamos donde Parece Royal Rumble el asunto oh, Si, si mezclamos referencia. Pero donde hay que destacar Perdón profe que le interrumpa Interrúmpame todo y, lo que de, quiera dest Destacar el trabajo de Ranco Con el tema de los memes que están Muy, muy <risa> buenos de cara a los <risa> partidos De verdad, mis felicitaciones para la gente de Ranco de Para el, el, el, de sí, los sí. Los, el goles, CM No, está, extraordinario De verdad, me, me he reído mucho con los memes que han hecho tanto al comienzo del torneo ahora con el comienzo de la segunda fecha la verdad es que impresionante mis felicitaciones para ese de verdad sí vamos a tener los memes vamos a dar una sección arranco con los memes de de, de Ranco. sí y el primer ay perdón estoy Uy. tengo 30 años estoy cambiando la voz sí, voy a hablar como como sí, como Frank Sinatra Achu. sí I've got you under my skin oh my goodness me yeah. Eh, no lo vayan a funar como a Robin Robinson no, no, no. Lo funaron Sí, pero si demostró de inmediato que era chileno Ah, ya yeah. este programa estamos... Hinchas de la selección, lo citaron a la selección y lo funaron Más chileno sí, que eso no puede ser ser más chileno, claro sí. este programa hablamos de pura funa? ¿Qué onda? No, eh, no. no, al contrario No, no para no, nada, nada. Sí. Oh. Eh, Somos programas pura, serios puras, puras invenciones Sí, bueno, hablando ya que, que toqué el tema de... De Frank Sinatra, eh, ayer falleció Charlie Watts, baterista oh, de los Rolling Stones, así que un abrazo al cielo a, a, lo, a la familia y a todos los miembros de eh, su majestad satánica de los Rolling Stones, así que es una pérdida, pero estamos en esta generación que lamentablemente vamos a ir viendo partir a todos los genios musicales de la década de los 60 y 70. Y también antes había fallecido el último hermano de los Everly Brothers, así que también pura puras malas noticias en el mu mundo musical. La música se pintó de negro Exactamente, sí. y no solamente se viste se pinta de negro hoy día Exacto. Y... Aparte lo EMI para el reggaetón bueno. oh, sí, es pura po, noticia po, es Sí, pues más aire para los no, sí, es verdad eh, Bueno, Pilmawe de Villarrica empata 0-0 en su debut con Provincial Osorno ¿Qué, qué opiniones le dejó Nicolás este, este partido? Era, es, ¿Es como predecible el empate? ¿Son equipos que tienden a emparejarse de fuerzas parejas? ¿Qué sucede? Dice Karim. Eh, bueno, es, es un Osorno al que estábamos a la expectativa de lo que iba a ser, eh, bueno, un provincial, o sea, un, sí, un provincial Osorno que, que trajo muchas caras nuevas, por ahí tiene eh, uno de los centrales de, de provincial rango que es Andrés Martínez, trajo bastantes jugadores, y tuvo la posibilidad de ponerse eh, en ventaja eh, con un penal, el cual atajó el arquero de de, de Pilmaue, eh, que fue la gran figura del partido, pero por lo que escuché por ahí, fue un partido de arqueros. ¿Partido wow. de arqueros? Ah, entretenidísimo. Sí, sí, de hecho yo escuché lo mismo también, fue uno de los partidos que no pude ver, pero también lo, lo que decía el profe Manu era de los partidos que me tincaba que iba a ser de fuerzas parejas, o sea que no iba a haber mucha diferencia, o era el 0 a 0 como se dio, o el 1 a 1 yo creo que no iba a haber más, a, más allá de ello, pero es totalmente favorable para uno sonno que saque el punto de visita Pilmahue, mm. si bien es cierto está de a poquito tratando de, de arrimarse, de seguir siendo uno de los animadores de la, de la tercera A, pero siento que este resultado Independiente, que por los comentarios que vi, se planteó un poco bien, eh, siento que le, los va a dejar con gusto a poco. Y eso me parece que va a ser lo, lo mejor para ver cómo van a afrontar esta fecha número 2, que yo creo que por ahí le puede sacar algo, algo pilmago a, la, a esta siguiente fecha, y uno son no que... Tranquilito por las piedras, me parece, está encontrando el camino y lo hizo notar en estas jornadas. Piano, piano. Eh, sí, bueno, y, y cabe destacar que, que por ahí ya se transforma en figura en la primera fecha el arquero de, de Pilmahue. Recordar que por ahí cuando terminó el campeonato pasado, eh, tuvimos las declaraciones del arquero de Pilmahue, quien cumplía edad, y bueno, criticaba a ANFA como, como siempre se ha criticado por el tema de que se le cortan las alas. A los jugadores tan eh, temprano. Tan, a tan temprana edad, pero bueno, ya vemos que tiene un buen sucesor y esperemos que, que, que por ahí siga los pasos del arquero emblemático que tuvo ahí Pilimagüe. Sí, ¿usted, poeta, se hubiera sorprendido si este partido terminaba 3 a 3, 4 4? No, no, no. no Para mí te, debería haber sido siempre empate. De lo que me hubiera sorprendido era tal vez el tema de cómo se hubieran proyectado los goles. Ya. Ahí, eso hubiera sido mi sorpresa porque Ahí hubiéramos tenido tal vez una radiografía Un poco más clara de cómo eh, Plantean el ataque a ambos equipos Claro. Pero con el 0-0 queda todo eh, Más a la, a la espera de lo que pueden ir desarrollando Paso a paso Claro. O también dirán algunos que es Analizable desde la perspectiva defensiva Uh -huh. Claro, pero pero por lo que insisto, no, no vi el partido, me baso solamente en los, en los comentarios que leí. Me parece que no es tan analizable desde el, desde el aspecto defensivo, porque fueron dos equipos que propusieron bien. Ya, ah, entonces fue eh, los arqueros, claro, como decía Exacto. Nico, fueron los arqueros realmente Exacto. la figura de los. Del bueno, partido. aquí José Vicuña, mandarle un saludo que coloca el arquero de Pilmagüe, pues, se llama Camilo Trejo, un crashta Trejo, Muchas Camilo gracias. Trejo fue eh, la gran figura del partido. Mira, sí, mm -hmm. hay, y ojo, en eh, nombres a seguir, Camilo Trejo el primero ya digamos que es digamos un, un nombre que está, va a sonar, vamos a hacerle el seguimiento fecha a fecha para, para ver cómo le va a güey, eh, y continuamos con la segunda fecha con Provincial Ranco, el club de los Memes, Provincial Meme, que vence en condición de local a Linares por un gol a cero. Sí, bueno, por ahí estuve conversando con mi gran amigo, mandarle un saludo a, a Josué Martínez que es el capitán este año ahí de, de Provincial Ranco, que el año pasado tuvo gran campaña, me comentaba que los 20 primeros minutos fueron eh, bastante difíciles. Me, me habló muy bien del, del cuadro de Linares, que es un equipo a seguir, pero que bueno ellos con la convicción que tienen en el trabajo eh, pudieron sacar el partido adelante y hacerse fuerte de local. Pero como les decía, eh, me comentaba que el cuadro de Linares tiene un muy buen equipo y hay que ponerle mucho ojo, Sí, o sea, podríamos decir que para Ranco es un triunfo muy bueno debido a la dificultad que tuvo Exacto, bueno, pues para qué voy a decir algo más, para mí siempre Ranco Siempre va a ser <risas> mi candidato eh, Ranco pero, pero la verdad es que también eh, no, no esperaba sinceramente eh, una victoria en la primera fecha Porque para mí eran dos eh, eh, equipos muy parejos o Sabiendo lo que comentaba Nicolás, el tema de cómo se había armado Linares Y con el trabajo que venía haciendo Ranco, o sea, para mí era no era para empate a cero, como el partido anterior sí. pero si sí era un empate con goles, ahora Ranco sabe sacarle la, la ventaja y también sigue mostrando sus pergaminos de que esta vez puede que sea la ocasión de que al fin pueda llegar en el menor tiempo posible al profesionalismo, que es el, el anhelado sueño de lo que viene haciendo este proyecto Insisto, para mí siempre Ranco y para mí siempre va a ser candidato Bueno y destacar que el, el gol vino de un balón detenido que quedó por ahí revoleando y una media vuelta de Duarte que me la mandó a guardar ahí y, y desató la euforia de la gente de Ranco que estaba afuera igual pese que no se podía ir al estadio habían ba bastante hincha ahí que se sintió eh, la localía para el cuadro de Ranco sí, sí sí creo que también hasta había una foto y estaban afuera con, con sí. un, o no sé si era una chimenea o una bengala Sí, pero bueno eh, Bueno, eh, bueno en esta zona puede ser cualquier de las fogata? Claro, claro, o quizás las dos Pero bueno, okay, claro. eh, felicitaciones para el cuadro de, de Ranco que también ha tenido Digamos, desde de, de otra red social que se llama LinkedIn, eh, harto movimiento principalmente De los dirigentes también, buscando auspicio Buscando uh -huh. las formas de mejorar Que eso siempre, en pedir no hay engaño No, de, no hay de, y con el CM que están teniendo Yo creo no. que los oficiadores les van a llover De verdad claro. que les van a llover Debería. O, o capaz están buscando auspiciadores para pagarle al CM Puede claro. ser también, puede ser Bueno y sí. mandarle nuevamente un, un saludo a mi amigo Josué Que por ahí le dije ya que Que nos debía eh, Una, una, una camiseta, aquí. ah no perdón una Bueno también, <risa> <Una camiseta>. también <risa> una. Pero le dije una que uno. Que tenía que venir aquí al programa así que me dijo que cuando quiero Cuando nada, se quiero. coordinara eh, Iba a estar aquí en el programa ahí. Perfecto, sí, talla M <risa> L ya, eh. Bueno él, él es oriundo de Santa Julia De Macur, ah quiero, pero Qué bueno, ahí, qué ahí, bueno entonces sí. po. Felicitaciones para él también y muy buen triunfo. Así que esperemos que tanto en lo personal como en lo grupal sea una temporada llena de éxito. y ya Poeta le entregó el, el ropero, todo, ¿no? Sí, no, todo, la, todo la, para arranco, todo. Hasta la, hasta la casa. Claro, Desde que empezaron a participar, para mí claro, siempre arranco. Claro. Yeah. Sobre todo hasta con el esa reciclo. imagen de, la, de las vacas arriba en el estadio cuando sí, se... Sí, no, es no, que, no, que de verdad la es maravilloso ese estadio. Es toda la de magia verdad, del sur. De verdad. Es precioso para la gente que... que Quiera ir a la Unión? De verdad eh, En el recorrido Pasen por fuera del estadio de Ah ¿Quién es, es, que es de la Unión? Ah, yo pensé po. que tenía Una picada por ahí Algún bar por ahí No No, no Puede no, aquí no, va? No, ¿Un no, no, Una picada que se cabra ¿Qué ¿sí se llaman ¿no? los, Estas cosas del Ah, donde hacen la Donde fermentan las cervezas ¿Eh? Están eh, diagonal Nada. Desde el, de la entrada del estadio A mano derecha Hacia atrás Ahí está <risa> <risa> No ahí, si me fijé en todo me a, fijé en Ahí, ahí sí si quería especialistas especialista. Po. Ah, sí. ah, bueno. Ahí estaba que me consiguió un traje de baño que abría la puerta y me Bien, pues, eso es el sueño de todo yo creo. Sí, el sueño del la pibe. Fantasía final. Sí, el sueño del pibe. Pero sí, eh, bueno, a la, la, a la comunidad de la Unión, donde también está la, la compañía lechera de la, de la misma eh, zona, 100% chilena, que no le hagan la campaña del terror, Exacto. por favor, lo pedimos Con, le, con leche no reconstituida. Por Exactamente, 100% de la vaquita. De las mismas vagas que vienen en el estadio. Exacto. Son las mismas, así que. ¿Qué? ¿Fue, ¿Qué, esto, ¿fue, fue la vaca <risa> o chubaca? <No> sí, <risa> sí, sí, o no hacer una, no una no Sí, sé, una, una vaca con, con anemia, no sé. Sí, sí está con, con raro. No, no. Pero bueno, continuamos y nos vamos a, a zona minera porque el nuevo Lota Chuaguer eh, vence por dos goles a uno a Deportes Rengo. Eh, en el en el. ¿Eres jugador en el Federico? Sí, Juan el Federico Choy. Mm, sí. De, eh, sí. ¿Volvieron? Volvieron tomaron, al estadio, sí. claro. Por fin limaron las perezas, la corporación, el club. Y, y la guerra terminó. Claro, se unificaron. Espero que no termine como la vista del pueblo. Ya, no. Ya. Con <risa> let's continue. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué podemos decir de este partido? Eh, eh, un partido eh, bastante parejo. Que se, se esperaba que fuera un, un resultado voltado. Porque eh, son dos dos clubes que eh, aspiran a, a ascender este año eh, un nuevo Lota que, que juntó fuerzas ahí, unió eh, con, con el otro Lota que había y bueno, con la llegada del profe Salgado creo que ya está dando resultados eh, ellos también se armaron de, de muy buena manera y bueno, ganarle a Rengo bastante, eh, es bastante difícil siempre y bueno, qué más puedo decir que eh, son tres puntos valiosos para, para el club de Lota a ver, por mi parte, bueno, este fue el partido que sí pude ver de, de la zona y la verdad es que fue uno de los partidos más entretenidos que vi De, de los tres que, que vi el fin de semana Me pareció el más entretenido Un Lota que lo vi sólido en la, en la propuesta tanto ofensiva como defensiva A diferencia de un rango que sentía a ratos Como que se tupía a la hora de atacar Como que no, no sabía bien hacia dónde direccionar el pase como que, como que Lota tenía más claridad en la idea del juego más de memoria esa fue, esa fue mi percepción del, del partido ahora, es cierto, Lota tuvo el marcador en ventaja por 2 a 0 y termina siendo una desinteligencia, lo que lleva a que el marcador sea un poco más ajustado lo que habla Viendo un rango que forzó esta situación, por lo demás no fue tan tanto eh, desprolijidad del local, sino que más virtud de la, de la visita, pero pero siento que Lota eh, estaba planteando bien, insisto con esto, pla planteó muy bien el partido, y la verdad es que debería ser de los equipos que debería dar que hablar o sea, si prácticamente, si queda eliminado en esta fase, y en esta fase de grupos para mí sería un fracaso, no no quiero alarmar a gente de Lota por, por lo demás pero, pero ay, la verdad es que, está, es que están jugando es que están jugando bien, al menos en este en estos primeros 90 minutos jugaron tan bien que me extrañaría que no clasificaran y de Rengo, sí, también hay, hay un buen trabajo, pero todavía le falta por ahí pulir ciertas asperezas insisto, con el tema de, de las proposiciones donde había por ahí como que, insisto, se tupían, como que se nublaban, como que sabían lo que tenían que hacer, pero a la vez no lo hacían. Entonces por ahí yo siento que, que fue lo que termina eh, eh, conllevando a la victoria de, de un Lota que, insisto, lo vi sólido, muy sólido, con una propuesta clara en, en, en ambos aspectos, tanto ofensivo como defensivo, y me parece que de seguir así, tiene toda la pinta de seguir en carrera. Sí, eh, se suma, bueno, a, a la, a la cúspide de esta tabla de posiciones del Grupo Sur eh, claro, es muy importante el tema que habla de los automatismos, porque hay veces claro que tú buscas eh, a través del entrenamiento que se den ciertas eh, propensiones que en el entrenamiento se den hartas veces las situaciones que tú vas a trabajar, que se quieres que se den en el partido o en tu forma de jugar y eso es muy importante porque hay veces que, que sale solo, fluye, va fluyendo la cosa y, y quizás lo que le pasó a Rengo, claro, es, puede ser ansiedad, claro. puede ser un montón de, de situaciones, quizás no solamente eh, falta de entrenamiento eso es, mm -hmm. también es eh, hay una amplia gama de análisis de por qué pasó lo importante es que Rengo pese a la derrota como dice dijo Poeta, eh, hizo como en el tenis un error forzado al rival eso provocó el error y eso también le puede dar digamos una, una herramienta para poder utilizar los próximos partidos que ya tiene que empezar mm -hmm. a sumar porque si no se va a empezar a quedar en la tabla y, y ya sabemos lo que al último que pasa este grupo el grupo ap apocalíptico el grupo, ay, ay, ay. el grupo de la de Nico, ¿cómo está la red social, eh? Bueno, eh, el profe Víctor Toledo que nos dice poeta, ¿se debería decir sus candidatos, profe Manuel y todo el panel. Ay, ay, ay. ¿De una vez? Decimos. O sea, o sea, a ver, yo solo tengo un candidato en este momento. Ranco. ranco. Pero, no, pero, pero, pero, pero pero yo, pero yo, pero yo, pero yo lo, lo dije, de hecho, antes de que empezara el torneo, bueno, cuando se confirmó los grupos y todo, que yo al menos quiero decir candidato una vez pasadas tres fechas. Jugados nueve puntos, ahí ya podemos hacer un análisis mucho más acabado de, de los clubes. Aparte es que considerar, por ejemplo, eh, en esta carrera como candidato no podemos poner a Quintero porque no ha jugado. Claro, ¿eh? Entonces, eh, insisto, para mí tres fechas es más que suficiente considerando que es tan compacto el, el torneo. Sí, ¿Usted tiene algún favorito, Nico? ¿Algo? Bueno, como decía, en la en la zona norte, bueno, no he visto a, a Quintero, pero me parece que Ovalle está un peldaño arriba de los demás. Eh, por una cosa de que viene con un trabajo ya eh, más de atrás a diferencia de Salamanca, de Vallenar que se armaron en el último momento, también confirmaron bueno, el grupo centro por ahí, como dije, eh, hay que ponerle ojo, bueno, Trasandino para mí es el candidato a vencer en el grupo, y por ahí hay que ponerle ojo a a la Pintana, que uh -huh. tiene un muy buen trato de balón, y bueno Macul, que puede ser la Cenicienta en ese grupo y en el grupo eh, en el grupo sur, que fue el grupo que no vi mucho fútbol esta semana. Esta semana que viene, ahora vamos, va a, vamos a enfocarnos ahí. Pero por ahí yo creo que Lota eh, y, y Ranco son, son dos clubes que, que por ahí van a, van a dar la sorpresa. mister Lion, su favorito. Mira, veo los resultados y en cuanto se trata a Grupo Norte, yo le apuesto a Valle seguro. Yo pensé que a decir Quintero, porque sin jugar está en medio de la tarde. Claro. A no ser que Quintero pero, haga la sorpresa, porque es que, igual Quintero es un peso pesado en sí, el Grupo Norte, sí, eh, sí, no, históricamente no, hablando. Es que está el tapado. Exacto, claro. no, no y aparte que, que hay que considerar que Quintero eh, tiene que ratificar por qué subió después de tanto tiempo, que era algo tan anhelado por la Exacto, gente de allá. Exacto, sí, sí, pues. pues. Exacto. No hay aparte mencionar que al igual que la Pintana, el campeonato pasado para ellos fue prácticamente de aprendizaje Exacto. porque también eh, no tuvieron los mejores resultados el grupo que... centro eh, la sorpresa eh, realmente fue McCool y me alegra mucho porque eh, le ganaron a un rival potente como es la Pintana históricamente hablando entonces eh, ahí va a estar muy bien muy muy peleado en ese sentido le uh, voy a ir por McCool why not yeah. y lo que sí no me puedo eh, mojar la parte de abajo es en el grupo sur muy apretado los resultados la diferencia de un gol incluso hay un empate por medio bueno, va a quedar sí. para otro episodio. Eh, Manita nos dice: Ojo con mejillones, colegas. Ojo, ahí Manita si, ya si pone, su, Manita, se... pone sus fichas a, a mejillones en la zona norte. Sí, dicen bueno. que en mejillones hay un amor. Exacto. Eso, sí, eso. Y Salamanca no lo puede encontrar. Ah, <risa> sí, <risa> sí, muy nos muy pueden, bien. pues estamos ahí rapiditos. Sí, bueno, eh, si bien yo eh, le tengo harto cariño a la escuela de Macul donde está un gran amigo, eh, mi corazón está en la Villa Bicentenario, en la Avenida Argentina, digamos, en las eras. En O'Higgins En Chacabuco En Los Villares eh, En la avenida Santa Teresa Así que mi, el corazón manda Así que espero y quiero que Trasandino pueda lograr el ascenso de este, uh -huh. este campeonato Obviamente la, la tierra ahí uno, a uno lo tira, tira ¿no? Tira. tira Tira, la sangre tira, ¿no? Eh, así que bueno eh, recordemos la pregunta de, de, de este capítulo que fue, es el disparo de lejos un mal endémico no aprovechado mm. por el fútbol chileno, solamente tuvimos la respuesta del de profesor Víctor, así que pónganse a escribir, no abajo en la mesa, en exacto, Facebook exacto. Sí. Todavía, <risa> todavía están a tiempo todavía están a tiempo de dar su opinión así que, bueno, veamos la tabla de posiciones de, bueno, de, de todos los grupos ah. y Manita nos dice también los del grupo oh, perfecto, grupo centro que perfecto. dice que sus, tus candidatos son Trasandino de La Pintana y Rancagua Sur muy interesante también, ¿Sí? Sí, sí, Al menos por lo visto en esta primera fecha, coincido. Sí. Insisto, hay que esperar más partidos. Hay que esperar, sí, pero igual es como estos que se juegan estas pollas antes de las Copas de América, que la cuenta los resultados claro. y final se gana como, ah, pero es que, como pero si es es el, Pero es que igual hay una diferencia. ¿Sí? Que por ejemplo, antes de la Copa América, generalmente es fecha clasificatoria, o sea, uno más o menos ve cómo vienen lo, uh -huh. lo, las selecciones bueno, acá, acá veníamos prácticamente a ciegas. Claro, uno no sabe todavía Hay clubes que todavía no, no habían hecho fútbol eh, Están recién agarrando el ritmo eh, Recién eh, llevando a cabo lo que Las ideas que quieren los profesores Entonces, claro, hay que esperar a Que pasen un par de fechas Pero por lo visto la primera fecha es lo que estamos diciendo Exacto. O que pueda mejorar de una semana a otra, quién sabe <risa> Y Manita dice que eh, En cuanto al Grupo Sur, espera la última fecha Para dar sus candidatos <risa> Igual que yo, chócale Sí, está bien Está bien si sí, eso de eso de, eso de que, de que los generales después de la batalla es muy mainstream Ya, ya sí. está pasado de moda Uno puede dar su opinión después de, de lo después claro. visto lo, el diario el lunes, digamos eh, La tabla de posiciones del grupo norte tiene a Ovalle con tres puntos oh. y una diferencia Oh, nos apagamos, volvimos Volvieron Hola Rey Aquí mis, estamos en un nuevo capítulo mis, de ataque ¿tabes? directo de Vía de Ovalle, eh, eh, si sí la voy a decir, me aparece la gráfica. Sí, no, sé no se preocupe, sí, no se preocupe. No sé qué ocurrió. Ovalle eh, bueno. es el puntero del Grupo Norte, con tres puntos, con una diferencia de goles más tres. El segundo es Mejillones, con en misma cantidad de unidades, pero con menor diferencia de goles. Quintero, tercero, sin haber jugado un partido. Bravo, eso sí, es un, sí. eh, un gran. Mérito. Eh, Salamanca, cero puntos y va a llenar con cero puntos. Nico, ¿me ayuda con la tabla de grupo centro? No la tiene ¿Qué ahí. me lo pasa a mí Si esperan un segundito, parece que ahí apareció. Eh, no, pero. Ahí estamos. Bueno, repita la, la tabla del grupo Norte por favor, profesor. Provincial o valle. Eh, Tiene 3 puntos con una diferencia de goles de más 3 El segundo lugar municipal, Mejillones Con los mismos puntos, pero con una diferencia de más 1 Quintero unido, que todavía no debuta No ha visto luz, pero... Ahí sí, perdón, perdón Oh... oh ahí no, está. De nuevo. Eh. Ahí está. Quintero unido 0 puntos, 0 partidos, 0 goles, 0 fútbol Bruja de Salamanca 0 eh, puntos y Deportes Vallenar Cierra la tabla con ninguna unidad Y una diferencia de goles de menos 3 Ahora sí... Nico Valenzuela Son bueno, tropas. el grupo centro eh, es líder con 3 puntos y más 2 eh, segundo lugar eh, Escuela de Macul con 3 puntos también y más 1 tercer lugar Rancagua Sur y Municipal Santiago los dos con un punto y diferencia de 0 y cierra la tabla eh, Pintana Unida con 0 puntos y menos 1 y Real San Joaquín con 0 puntos y menos 2 Grupo sur a, a, no, a, a voz de José Ángel González El poeta del relato sí, Después de eso voy a hacer una pequeña pregunta Ah, la pregunta en, que que hacer. Bueno, en el Grupo Sur Lota Schuager es el, es el puntero pero compartido porque Provincial Ranco tiene la misma cantidad de, de puntos y también la misma diferencia de gol En el tercer lugar, Pil Mago junto con Provincial Osorno, en la misma condición también, una unidad y misma diferencia de gol mientras que los colistas son Deportes Rengo y Linares, demasiado apretado el Grupo Sur, y aquí es donde quiero ir a la pregunta Si el torneo terminara ahora ¿Cómo se define el tercer lugar? Amarilla, goles a favor Siempre son esos los, los, los goles sí, a favor Si se trata sí, no, de eh, la eh, cantidad eh. de goles Es que eso también influye De hecho la posición de las tablas Sobre todo con el primero y los últimos lugares Dependen por la cantidad de goles que se hicieron Porque hubieron resultados 1-0, 2-1 Entonces quienes hizo pero, el por ejemplo, uno, pero por ejemplo eh, Pimahue y Yosson no empataron a cero ya, Si yo se yo terminara, ah, gole, claro. ¿cómo sí. lo definimos? Eh, ah. mira, siempre, eh, siempre, tienes, siempre tienes El primer criterio de diferencia de gol uh -huh. Segundo gol uh -huh. eh, el, el, el, criterio sí Segundo criterio goles a favor Estamos empatados. y partido jugados ¿Quién no ha jugado? Claro. Tercer criterio, eh, gole, menos goles en contra. Cuarto Acero. criterio, eh, menos tarjetas. Quinto criterio, las rojas. Eh, sexto criterio. Ah, no, me faltó uno en enfrentamiento directo entre ellos. Ah, bueno, empate. Claro. Empate, también empate. Y último, moneda. El claro, azar, azar claro, azaroso. O, sea, o sea, esto que es lo que quiero hacer con este con este pequeño análisis, eh, una pequeña crítica, porque no se podían salvar esta vez. Una vez más. Uf. de Ampa, que, que, Es que las bases no están. Eso es lo que voy. A nosotros nos sirve. A nosotros como, como, medio. Como, como comunicadores nos sirve saber cuáles son los criterios de definición. Porque claro, no sé, van a decir, eh, no, va a ser por sorteo. Uuuh. Y vamos a quedar ahí nomás. Po. Y no es la idea tampoco. No, oye, harto, fome. Bro. No, tienen que <ríe> haber, claro, todos esos criterios que dice el, el profe, las la cartulinas amarillas, las rojas, pero hay que ver porque, por ejemplo, en algunos torneos europeos eh, priman más el tema de las cartulinas rojas Sí, pues, que las amarillas. Claro. Y, y van a, y van haciendo ese tándem. Entonces, por, por ahí, insisto, mi crítica es un poco a, a eso, que se publiquen la, las bases de los torneos y no hay nada que esconder. Hay, nada que esconder. Eso es la verdad. Fomenta ese juego limpio exacto, con ese con el tema de la saquera. Eh, exacto, lo, lo único que estaba publicado en la página terceradivisión.cl son las bases de postulación, pero del 2020. Entonces, ahí hmm. con, con la nota que hice para, para CFT donde dije algunas cosas buenas. Ese puntito también lo, lo destaqué porque insisto, la verdad es que nos aclara un poco el panorama a todos. Sí, los clubes la tienen clara porque tienen que tener las bases, obviamente, para saber qué es lo que tienen. Por obligación, que, eh, claro. eh, ¿Dónde están participando y bajo qué criterios también eh, lo van a hacer? Pero la verdad es que a nosotros también nos sirven y. Un, un llamado de verdad sé, sé que nos ven y no, y no es en mala onda en serio es en buena en onda ocasión, claro. que, que, que tengamos la, la información súper transparente así como aplaudí en la nota que escribí que el tema de la información que está siendo mucho mejor sigámoslo haciendo transparente y denos la, las bases publiquen las bases para que todos los que quieran inmiscuirse en la categoría también puedan estar informados al respecto de cuáles son los criterios y también les sirva lincha hincha porque en algún momento no sé pues, pucha eh, profe no sé, se puede dar eh, los mensajes internos es que nos están poniendo muchas tarjetas amarillas Y eso nos va a perjudicar a la larga Claro Exacto Entonces, trabajemos todos mejor informados Ahora, punto. por último, que saquen las bases Que, no sé, por los capitanes se van a hacer ca cachipún por Zoom Por último Cachipún por Zoom, claro, claro. Por último, claro. sí, eso es, es digamos, es, de es deportivo Un cachipún Exacto Es, de es deportivo Exacto. Un partido en el FIFA no, pues, pues como que <risa> este, este es un programa serio. Es un programa serio, hombre. Pues coincido con el profe. ¿tú? Sí. Claro. Ya. <risa> eh, bueno, después de. Por el después de esta. Um, Del snable. Actitud de león, no. Me <risa> <risa> eh, Tarjeta amarilla. Sí, sí. Eh, vamos con la última tanda de auspiciadores, ya que eh, tenemos a la Federación de Hinchadas Europeas de Chile, eh, FEDE Chile, eh, Federación Agrupación de eh, Hinchas Ultras, Hooligans, Tifosi. Eh, no digas Hooligans. ¿Por qué? No, estoy citando las violencias. Ah, Ay, me van a funar. Sí. Cancelen a profe Manuel 2021. No, como se le ocurre. Eh, Viste, se me fue el hilo Ah, Federación de Hinchadas Europeas de Chile eh, Es una agrupación de hinchas positivos Que son muy bien portados Que ven los uh -huh. partidos tranquilos en su casa Exacto. Y se agrupan en torno al fútbol Para practicar este hermoso deporte Y son tan tranquilos que los partidos Ni siquiera hay patadas No hay tarjetas amarillas Solamente buen fútbol Mucha camaradería Y fraternidad eh, ¿dónde No los son hooligans No, no son hooligans ¿no? Ni Barra Brava, ni Tifosi, ni nada eh, Son muy un vasito de leche a la Federación de Hinchadas Europeas que también en, en, participaron en la selección chilena de fútbol 7 en un campeonato en Ecuador así que si quieres asociarte a algún club como nuestro gran capitán que ha estado ausente en el último tiempo sí, no le dan permiso. Mauro Lara eh, que él pertenece a la peña del Real Madrid y hasta son socios oficiales del club eh, merengue así que eh, saludo a todas las hinchadas europeas, este grupo y obviamente aprovechando este, este momento de hinchadas europeas eh, re, recordar que la Roma gana por 3 a 1 este fin de semana con el debut de Mourinho en el estadio olímpico de manera oficial dos goles de Beretut, uno de eh, Miquetarian y gran partido de Chomurodov tremendo jugador el becos, me encanta me, me, me enamoró, así que se metió un, una asistencia en el tercer gol, tremendo jugó Pulgar también ese partido eh, digamos que cometió el error en uno de los goles pero no pul importa Pulgar para abajo pulgar para abajo, exactamente, eso va para los memes de rancho, así que siga la Federación de Hinchadas Europeas de Chile para todas las novedades, agrupaciones y temas ligados al fútbol europeo. Profe, y cabe destacar que como lo decíamos la semana pasada, que hace dos semanas ya están compitiendo, así que yes. cualquier persona que quiera hacerse eh, de alguna de las de las peñas de alguno de los equipos, puede contactarse ahí en las redes sociales de ellos para tener más información. Claro, pueden hacerse las peñas de Victoria Pinsen Ahí sí. voy, fijo. la que le encanta, puede estar Soy fijo. El Arsenal Exacto. Tula. No, ahí tengo. Ya, no, no voy a decir nada mejor para, yeah. para que no es, nos jure. Eh. No es un equipo, arsenal, Exacto. El Arsenal de la ciudad Tula de, rusa, Exacto. de Rusia. Exacto. Así que Exacto. No, no estamos siendo. Estamos en horario para menores y estamos diciendo Exacto. una ciudad. Horario para menores. Horario para menores como tres cosas con ese error de oposición. No sí. nos no cancelen, porfa. No, eh, pero. Rusa. Ya. ¡Buena! Eh, bueno, eh, bueno se, seguimos con esta tanda de de colaboradores porque tenemos que hablar de quién es la granja, quiénes son calidad humana al servicio de la comunidad les recordamos que tienen un equipo de trabajo 100% profesional además atención personalizada al 100% efectiva y a un muy bajo costo tratan kinesiología integral, traumática y respiratoria Tratan lesiones como tendinitis, y 15 fracturas lumbosiáticas, contracturas de garros, artrosis, escoliosis y demás. Recordarles también que son especialistas en la rehabilitación deportiva y que cuentan con kinesiólogos a domicilio. Donde los puedes ubicar en caso de que los quieras visitar? En el pasaje 9 Poniente 8242 en la comuna de La Granja, pero también los puedes contactar a través de las redes sociales. En Instagram los encuentras como Kines-La Granja. Y los puedes también contactar al WhatsApp Más 569 85 60 47 06 Te lo reitero Más 569 85 60 47 06 Recuerda, quien es la granja Calidad humana al servicio de la comunidad Y como siempre por supuesto agradecerles El trabajo que hicieron con nuestro colega Y ya, licenciado Bastián González Sí, mandarle, mandarle saludo a Bastián González Que no pudo estar en este capítulo Pero sentar pero iba a sí, estar pero ya. pero va a estar en algún momento sí eh, que la semana pasada se le cortó la luz eh, sí. en este temporal que tuvo y yo lo fui a ver al día siguiente para corroborar si era verdad y, y está los cables caídos está inspeccionando así claro obviamente pues hay es que hay que fiscalización Hubo un uh, regalo no un regalo Sí, hubo regalos, pero no vamos a decir que pero hubo regalos Así Ay, que lo, le agradezco un montón, eh, amigo Basti Y continuamos con DomicFit Porque una vez que tú vas aquí en la granja y te mejoras Puedes volver a hacer ejercicio en DomicFit Que son servicios de salud, bienestar y entretenimiento Prepárate de la mejor manera para este año En DomicFit te ayudamos a lograr tus objetivos Y sacar tu mayor potencial con profesionales certificados A la puerta de tu casa, sí, a la puerta de su casa eh, Personal trainer, servicio a domicilio, online, personalizado y grupal Y nutrición, servicio presencial y online Donde puedes, digamos, hacer tus cotizaciones, ver los planes Porque también puedes tener un plan familiar, plan con amigos, plan con la polola Plan solo para los que están ahí, medio dejaditos de la manito de Dios oh. eh, Lo puedes hacer en eh, arroba, eh, perdón, domicfit.gmail.com También puedes agendar una evaluación al, al whatsapp más 56 986558409 en la página web www.domicfit.cl y como si esto fuera poco eh, puedes ver las cápsulas de entrenamiento que tienen en su Instagram y TikTok arroba domicfit y también puedes encontrarlo en Facebook y en el canal de Youtube eh, domicfit, eh, así que eh, ¿cómo es? ah, aquí. que la cuarentena no sea impedimento para cuidar tu salud Mantente activo, por favor, manténgase activo porque estamos en uno de los países con mayor índice de obesidad en el mundo. Hasta para eso somos la gobia venca de Estados Unidos. ¿Qué fue? Gracias. Eh, sí, una tengo, risa. Tengo mis dudas de, de su sí. sonido. Sí, fue sí. una risa, pero se le sonó la como la otra <ríe> León, se fue bravo. León, hablamos de, de eso y al tiro se, <ríe> se descontroló. Descendí. <ríe> ya. Eh, ¿Cuál es la próxima fecha? Tenemos la próxima fecha amigo León, si ahí está, Nico me ¿Está puede ayudar bien. por favor En el grupo norte eh, debuta eh, Quintero Unido que visita a Provincial Ovalle, gran partido ¿eh? gran partido donde eh, está el candidato por así decir eh, y el debutante de, en esta fecha Municipal Mejillones eh, nuevamente de local frente a Vallenar y queda libre en esta jornada Brujas de Salamanca. Que aprovechen de descansar obviamente. Sí. Grupo Centro José Ángel Poeta del Relato Bueno, en la en la zona centro vamos a tener el duelo de Escuela de Fútbol Macul con Rancagua Sur Municipal Santiago recibiendo a Real San Joaquín. Ambos necesitan sumar en esta uh -huh. en esta jornada. Mientras que Macul viene más o menos dulcecito de la fecha pasada. Y en el partido que voy a estar, para que eh, lo vean a través de las redes sociales, totalmente gratuito, La Pintana contra Sandino, que me parece es uno de los partidos oh. a ponerle ojo en esta jornada. Absolutamente. Así que, Día viernes. Pues, exacto, viernes a las 6 uh -huh. de la tarde paso el aviso, síganme por las redes sociales arroba poeta del relato, para que eh, puedan ver el partido porque lo voy a estar compartiendo por supuesto a través de Facebook tremendo Exacto. match, sí buen match y ahí si está haciendo la previa de algún evento digamos social, puede hacerlo viendo un partido bastante interesante ¿no? Sí, si estamos hablando de absolutamente claro. ¿poeta dónde va a ir después del partido? no a, a, voy a tratar de llegar al metro si cierra a las nueve <risa> Viva en Pudahuel en Sí. Eh, bueno, eh, cualquier cosa tiene dos patitas, así que está sanito. Correcto. Ahora, sí, no, no, ahora el tema de sí, llegar. Exacto. Zona sí. Sur, eh, querido León. Sí, porque Deporte Rengo, que está ahí medio problemado con el resultado, recibe al Club Deportivo Pilmaue de Villarrica, que también tuvo un debut eh, no muy positivo, pero obviamente van a querer eh, poner sus condiciones. El Club Deportivo Linares recibe a Provincial. Osorno también un partido muy interesante. Y acá, acá, digamos que se nos adelantó el, el, el partido también de, de importante del grupo. También otro partido a seguir en la fecha: el provincial Ranco de Poeta contra el nuevo, de New Lota Sí, ah. podríamos decir, otra vez este partido. ¿Cuántas veces se han enfrentado? Bueno, eh, cuando estuvieron en tercera vez, se enfrentaron alrededor de seis veces, me parece el mismo año. Sí, seis veces bueno, en serio. El sí, año pasado también se enfrentaron ahí y bueno. Va a este ser no el partido. Este año nuevamente se enfrenta. Wow. Es como John Cena y Randy Orton así. Bueno, eh, Manita no, nos dice que Rengo eh, Juega el día sábado a las 4 de la tarde Perfecto, perfecto Perfecto Perfecto, Así que esto es la, la programación De la próxima fecha ¿Cómo están la, las redes sociales, querido Nico? Ya para ir finalizando este Gran capítulo de ataque directo Tercera división A Bueno, el profe Víctor nos, nos decía En la zona centro y en la zona sur Hay que esperar después de la tercera fecha Para ver los candidatos Que son dos zonas muy peleadas bueno, y él opina que en la zona norte, desde ya, se, esta semana, se empiezan a ver los candidatos. Dice. Bueno, y Manita dice que la definición por el tercer lugar puede que sea una definición a penales por ahí que le hagan... por eso. Bueno. Pero, pero puede, no bueno. tenemos las bases, eso era lo que estaba reclamando. <risa> claro. No tenemos bases. Bueno, y en la sección que debutó hoy día de la pregunta del día... Debutó y debut y despedida porque solamente hubo sí, una sí, respuesta hola. del profesor entrenador Víctor, así que no va más, no va más esa sección <risa> Tuvo su debut y despedida, así que muchas gracias por su aporte también, sí todo, todo puede, puede servir así que Les llamamos eh, claro. Bueno es que quizás la pregunta era fome Yo creo Sí, vamos a tener una pregunta más entretenida no, no a mí me gustó la pregunta. Sí, ¿Sí? el chiste el día quizás puede hacer. No, no. No, no, no, no está, bien la, está bien la pregunta porque, a ver, históricamente también cabe considerar que hemos tenido buenos rematadores de media distancia y nunca le hemos sacado el provecho. Claro. ¿Sí es verdad? Sí. Eh, bueno. Eh, ya estamos llegando al final Del capítulo del día de hoy Analizando la primera fecha de la tercera división A También estamos a la espera de lo que vaya pasando Con el tema de la tercera división B La preparación de estos equipos de la Del grupo Región Metropolitana 1, 2 y 6 No, no, no ya, eh, Yo ya entendí por qué era así ¿Por qué? Porque a yo ver. también yo estaba muerto de la risa dije, Son Yo estaba en esa Y después entendí Porque estaba mala la nomenclatura En el archivo que se presentó. Es Región Metropolitana más Sexta Región. Por eso El, es ah, RM6. Bueno, ah, bueno. Queremos pedirle disculpas a todos las, las, las mentes que hicieron ese fixture. De verdad, me, me siento muy acongojado en este momento porque lo... Pusimos en duda su trabajo Sí, no, nos, nos robimos harto mire, al mes, como, Nos burlamos, como, nos mofamos como Dice un meme, pero las ruedas nos faltaron Claro, no, las ruedas <ríe> nos faltaron Pero obviamente eh, al, El signo más está en el teclado Para el lado derecho, así que Exacto. No, no, hay, no hay problema, teclado antiguo Porque teclado nuevo está más, un poquito más centralizado sí. Pero hay formas de hacerlo O teclado en otro Claro, por último ponga más con tilde en la listo. Así que claro. eso tenemos O por, o por último esa ahí rara Y y griega eh, rara el ah, el Epsilon, la Y ring La Y ringa claro. Así como No, pues el Epsilon se llama El Epsilon sí. Exacto y Epsilon? ahí Y seis sí. Eh. Sí. Ah, sí Podría haber sido Claro Pero bueno Pero Como ese es el que ponía usted en el cuaderno Ponía a poeta y la niña que le gusta ¿No es cierto? No ¿No? No. ¿Eh? ¿No ponía eso en no. su cuaderno? ¿No? no ¿Tampoco romántico? Yo escri escribía No ah, escribo todavía Sí, ahí. ya Nada, Muy bien No hay que dedicarle palabra la escritura Ah, no No Es desperdicio de tiempo bueno, de, destacar que en, en varios de los equipos que se están preparando para la tercera vez están haciendo pruebas de jugadores, así que por ahí a los jugadores que estén sin club aún, Exacto. que lamentablemente, que no sean cupos, porque ya varios, la mayoría de los equipos ya no tiene cupos, uh -huh. eh, pueden entrar a las redes sociales de cada equipo y como decía, la mayoría de los equipos está haciendo pruebas de jugadores todavía. Exacto, y también, Tironcito oreja por el tema del limitero. Volvemos, haber sido volvemos, de hecho el capítulo el primer capítulo de esta temporada de ataque directo fue el tema de la carta de los jugadores claro eh, Así que, eh, incluso hasta todavía me siguen preguntando el tema del límite de edad y no, no no hubo cambios Esperemos que para el próximo año sí los haya, por el bien de, de los muchachos Recuerden que hay jugadores que explotan tarde Sí, bueno, y por ahí también re, recalcar y felicitar a, bueno, a la gente de CF3 que, que le hizo una nota ahí a, al Cheo bueno, fue, fue poeta Felicítelo a él no, a, a, a, no, que, eh, no, fue, fue una uh, Una entrevista bastante eh, eh, Que, que nos, nos cuenta La realidad de, de, de un arquero que fue Figura en, en la granja Fue el capitán y que hoy lamentablemente Está sin club porque no siguió en el En el equipo, así que exacto. De, de uh. los cinco cupos tenían 11 Y él fue uno de los afectados La eh. verdad es que yo, yo escuché por ahí que eran 17 los cupos que tenía no, 11. Ah, yeah. sí, yo por ahí supe que eran 11, pero, pero el tema es que eran hartos. Sí, de, la, la, la mayoría del plantel de, de la granja se, comp, se, se componía con puros jugadores que este año son cupos, así que lamentablemente. Podrían ser una granja A, B, C, D, claro. E, F, granja super senior, etc. Claro, Alfa, Omega. Claro, y. Épsilon. <risa> Y, to y, medio. y todo con, con la llegada de un nuevo técnico al, al equipo así que por eso también se ve afectado exactamente, así que los dejamos invitados para la próxima semana para el análisis de la segunda fecha de la tercera división A y todas las novedades que nos entregue el fútbol en la ANFA, yo por mi parte me despido eh, Agradecer la sintonía a todos quienes vieron el programa, también a mi familia, mi papá, mi mamá, mi novia, mi hermana y a todos los que ven este programa eh, un gran saludo eh, fraterno abrazo Cuídense mucho Que si bien Estaba bajando Los casos hubo 300 mm -hmm. Estamos en los 4100 Activos eh, No hay que eh, Relajarse vaya, vaya a vacunarse Exacto. Póngase la tercera dosis Exacto. No le haga caso A Dr. Fay Exacto no, no se hizo caso en el mismo Con la campaña presidencial Así que para que <risa> no. qué le vaya a hacer? Okay. caso a un compadre que ni siquiera quiso hasta el caballero del profesor de matemáticas fue a presentar su candidatura al Cerverpo con, no. así que eso cuídense y Nico lo dejo con sus palabras al cierre. Bueno, mandarle un saludo a Alan González de Alan Bordeaux que dice saludos a los ganadores de ataque directo eh, las palabras bueno eh, darle las gracias a la gente que estuvo atenta hoy que estuvo comentando eh, esperemos que este fin de semana sea un fin de semana lleno de fútbol nuevamente donde ya se pueda eh, comenzar a deslumbrar los candidatos de cada eh, zona, eh, mandarle un saludo como siempre a mi padre, a mi madre, eh, decirle que los quiero mucho, a mi novia, decirle que también la amo mucho. Eh, y eso sería las palabras del cierre. Eh, espero que podamos estar aquí el próximo miércoles analizando una nueva fecha del de fútbol de tercera división. sí José Ángel, sus palabras de despedida. Eh, no solamente agradecer a la gente que, que estuvo en Estonia, la verdad, contento de estar nuevamente en, en estudio. Lamentablemente no pudo estar Bastián tampoco eh, en Mauricio, pero, pero contento de estar acá, de hablar de fútbol, al fin, de, de una fecha que fue bastante interesante. Vamos a estar a la espera, por supuesto, a la expectativa de lo que va a acontecer la, la próxima jornada en este fin de semana. Un saludo a mi papá y a mi mamá, que no me están viendo, pero en algún momento puede que lo vean. Así que un saludo para, para ellos y solamente decirles que tengan un excelente fin de semana. Y, Anfa, las bases, por favor. A todos nos sirve. Sí, agradecer también a León, que está en los controles. León, uh -huh. muchas gracias por sacar al aire este programa. Exacto, hubieron pifias igual porque son nuevas gráficas las que estrenamos ahora, así que nada ¿Qué pifias? Yo no escuché nada, yo no... ¿Pifias? No, no, uh, no, no, uh, no, no, no O sea, yo escuché una, pero sonó Ah, vos, sí, vos no sea. era pifia <risa> era, Fue otra cosa, León, <risa> sí. así claro, que... Sí, era sí. una pifia para ir a, a de suelo claro, claro, sí, pero el tema que me va a preocupar es porque no sentí ningún aroma, entonces... <risa> claro eh, A preocuparse, sí, si a uno a no siente el Bueno, <risa> a lo mejor se compró en la caja de Halls Ah, claro. eran big time. Claro, así que agradecer a León también, a Gonzalo sí. y a Fakir, eh, los big boss, los grandes jefes que quieren que abramos un OnlyFans. Así que eso no, no, nosotros no hacemos eso. Muchachos. Pero van no a no, censurar no, el, el contenido. Ya, ya no se va a poder. Ya no se va a poder. ¿cómo? No, pero no importa. No, está estigmatizado. No, no, no vamos a abrir un OnlyFans. Así que eh, un saludo también para ellos. Y nos vemos la próxima semana, muchachos. Así que que sea gol también. Saludo para Mauro Lara, para Basti, Manita. Deportes, Alexis y todos quienes le dan vida a esta hermosa categoría así que nos vemos el próximo miércoles que sea gol, hasta luego